Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Ghostbusters, los cazafantasmas, la película original de 1984 obviamente no es ninguna sorpresa o no debería ser una sorpresa que voy a hablar de esta película, de la secuela y del reboot de 2016 en la previa de lo que va a ser el estreno de Ghostbusters Afterlife, que llega... Dentro de poquito, acá a la Argentina y creo que en el resto del mundo también. No sé si en Estados Unidos ya se estrenó, pero bueno, al menos acá en Argentina. Llega este jueves 18 de noviembre, un día que claramente brilla por la cantidad de estrenos que tiene. Eh, voy a ver qué es lo que puedo hacer para ese día. Pero en específico, vengo a hablar de la película original, el de 1984, que va a tener su tercera parte técnicamente porque todavía estoy en duda bueno no, no debería estar en duda pero la de 2016 que al menos por lo que tengo entendido fue un fracaso en muchos aspectos económicamente no tengo ni idea pero en cuanto a crítica general tanto de la crítica especializada como del público en general fue un fracaso por lo que tengo entendido no la vi o sea no vi ninguna de estas películas, no vi Ghostbusters de 1984, no vi la secuela y no vi el reboot de 2016. Sí, creo que es un reboot. Bueno, cuando la vea me voy a enterar si es un reboot. En efecto, pero no había visto ninguna. Y bueno, la verdad que hago esto porque creo que el trailer que más vi en el cine, desde que volví al cine post pandemia, fue el de Ghostbusters Afterlife y la verdad que me gusta ese tráiler lo que se ve, me gustan los avances en general porque no solamente vi el que proyectaron en el cine también vi otro más y algunos avances pequeños vieron que siempre salen esos avances de... spot televisivos y esas cosas y la verdad que me, me, me interesaba bastante Partiendo de la base de que está Paul Rudd, quien no quiere a Paul Rudd, la verdad, eh, me, me interesaba lo que estaba viendo, digamos, eh, los efectos, eh, la, la historia, obviamente en un avance, mucho no se puede decir de la historia, pero, pero había como toda una cosa rodeando a, a, a ese avance por las películas originales que incluso sin haberlas visto me, me generaba algo porque ya voy a hablar de, de esto pero la canción es icónica cuando sobrepasan ciertos aspectos a una película e irrumpen en, en la cultura popular claramente es, es algo increíble y, y este es el caso quién no conoce la canción de, de los cazafantasmas, incluso sin haber visto la película. ¿Quién no conoce el automóvil icónico de la película sin haber visto la película? ¿Quién no conoce el vestuario de los cazafantasmas? O sea, son cosas que creo que cualquier persona las conoce incluso sin haber visto la película, como por ejemplo fue mi caso, y todo eso... Junto con el tráiler de la película, de la nueva película que se va a estrenar dentro de poco. Es como un conjunto de cosas que la verdad que me dieron ganas de, de ver esta película ahora en cines. Y obviamente para poder verla, no necesariamente para poder verla, pero para entender algunas cosas, tengo que ver las películas originales primero. Y bueno, voy a ver el reboot porque existe. A ver, yo sé que le fue mal en crítica. Escuché reseñas, leí algunas cosas Yo todavía no la vi, así que voy con mi propia opinión Pero bueno, la, la voy a ver igual Es parte de este universo Pero para empezar, vi la primera de 1984 Me gustó Pero hasta ahí Siento, como mencioné en mi reseña escrita en Leatherbox Pueden seguirme en Leatherbox, si quieren En la descripción de donde sea que estén ahora, en YouTube o en Spotify, está el enlace de Leatherbox. Puse en esa reseña que, al terminar la película obviamente, noté que era más grande el fanatismo por la película, por los personajes, por todo lo icónico, ya sea el automóvil, que nombré recién el ectomóvil, eh, la canción, los personajes, o sea los fantasmas... Es todo más grande alrededor de eso que la película en sí. O sea, la película, si no hubiera pasado un plano tan icónico y representativo dentro de la cultura popular, posiblemente sea una película más. Pero justamente es lo que no tiene. Al, al ser tan icónica en muchos aspectos, no es una película más. No pasa como una película más. O sea, trasciende completamente todo. Y la verdad es que me encontré con en una película tranqui normal, que me gustó, eh, tiene sus cositas, es cierto también que al ver estas películas por primera vez que me ha pasado con algunas de las que he hablado hace poco, por ejemplo The Shining, El Resplandor eh, Scream, que no es tan vieja pero bueno, ya tiene sus años y hay un montón de películas que todavía no vi que tengo que ver y que gracias al podcast estoy empezando a, a meterme... En, en campaña para verlas Así que bien ahí Pero bueno la, la, la opinión Ahora de este tipo de películas Que ya tienen sus años No es la misma que la opinión De estas películas en su momento También es cierto que hay películas De esta época Que son claramente mejores En, en muchos aspectos Entonces es como que tampoco es por comparar Pero bueno, también pasa lo otro No es que porque mi opinión venga actualmente ya con casi 40 años sí, casi 40 años de esta película eh, no, no es por eso que bueno mi opinión es distinta porque he visto películas que tienen incluso más de 40 años que me gustan mucho más y no están tan lejos de, de lo que es esta película no es que son géneros distintos o, o temáticas distintas. O sea, es como que van más o menos por ese lado. Entonces, bueno, no, no digo que es una mala película. Para nada, pero... Tengo mis reservas. Me gustó. Lo importante es que me gustó. Me gustaron sus personajes. Eh, me, me gustó toda la estética de la película. Me gustó el hecho de que es una comedia familiar. Es una historia fantástica una aventura se podría decir con, con fantasmas pero queda dentro de ese plano de algo familiar una película de sábado por la tarde la famosa película de sábado por la tarde que pasan en un canal de la tele bueno eh, ese tipo de película. Es como que tiene ese formato y lo maneja bien o sea va en esa no no no cambia y lo que me gustó o oh, bueno sí, me gustó porque justamente se mantiene ahí es el hecho de que al tener fantasmas y todo eso no tira al lado del terror o sea, no esperaba cosas como el conjuro porque tampoco la película es como que lo maneja con un nivel de seriedad de pensar que bueno eh, ahora vamos a ir en serio con esto, no o sea, claramente va más al tono de la comedia Pero se mantiene en eso Eso es lo que más me gustó Y favorece claramente a la película La verdad que está muy bien Porque en un momento pensé que se podía poner un poquito más oscuro el asunto Pero no, se mantuvo ahí, eso me gustó El humor es medio raro No lo marqué entre puntos negativos y puntos positivos No, no cayó en ninguna de las dos bolsas eh, pero es raro O sea, no, no lo quiero mencionar tanto porque Estoy como en la mitad O sea, por momentos me gusta Hay chistes que realmente me hicieron reír Hay, hay frases que, que me causaron gracia Hay momentos que me causaron gracia Pero hay otros momentos que la verdad No, no No voy para ninguno de los dos lados ni como algo positivo, ni como algo negativo Así que quedó en la mitad Bueno, creo que lo mencioné, me gustaron los personajes La verdad que muy muy buenos personajes Bill Murray, genio Genio. Su personaje no me gustó tanto Pero igual, bueno Bill Murray Es así Y la verdad que son muy buenos personajes Eso es lo que, la verdad que La película tiene muy buenos personajes eh, Resulta fácil creer Porque Es tan icónica esta película, en base a muchas cosas, y una de ellas es el tema de los personajes, porque la verdad que son personajes entrañables, son personajes realmente queridos, que vos los ves en la pantalla, los ves en la película y, y los querés, realmente. Eh, incluso Bill Murray, que ya les digo, es un personaje que personalmente no me gustó tanto, pero aún así es como que le tengo aprecio, todos, eh, la verdad que es un punto muy muy fuerte y en general la película está bien me gustó hay algo que me molestó mucho que posiblemente sea lo más negativo de toda la película y ya lo voy a mencionar con spoilers porque sí no puedo seguir hablando sin meterme en detalles y tampoco voy a hablar una hora y media de esta película el tiempo es oro. si no la vieron vayan a verla no está en ninguna plataforma eh, así que la van a tener que buscar por ahí Van a tener que hacer una buena búsqueda por internet Para encontrarla Y si la vieron Que supongo que la mayoría seguramente la habrá visto Yo soy la minoría Cuando hay que hablar de películas Que ya tienen sus años Seguramente la mayoría de esas películas No las vi Pero confío en que ustedes vieron muchas de esas películas Y entre esas películas Confío de que hayan visto esta Y que se van a quedar escuchando Todo lo que tengo para hablar con spoilers de Casas Fantasmas. Así que la advertencia está hecha y siguen bajo su propia decisión. Bueno, ¿de qué se trata la historia? Es simple. Vamos del punto A al punto Z. Tenemos un grupo de Casas Fantasmas. Científicos que investigan cosas paranormales. Tenemos a Peter Bengman. interpretado por Bill Murray. Tenemos a Raymond Ray Stantz, interpretado por Dan Aykroyd. Tenemos a Egon Spengler, interpretado por Harold Remitz. Y luego se suma Winston Sidemore interpretado por Ernie Hudson. Que consigue un trabajo, no sé si un muy buen trabajo. La verdad, no sé si me gustaría en la vida real trabajar de esto. Al menos en la película se nos muestran fantasmas que no son eh, tan monstruosos tan horripilantes como podrían ser o como en las películas de terror puro se suelen mostrar así que si trabajo de esto y me cruzo de ese tipo de fantasmas, bueno, está todo bien pero, no sé no sé, igual como consigue el laburo vengo, vi la oferta de, de trabajo, vengo, vengo a trabajar acá listo quedaste, ojalá ojalá fuera así de fácil conseguir un trabajo, la verdad, ya hice énfasis en, en el grupo, en los personajes me gustaron, la verdad que no le dieron muchas líneas a, al querido Ernie eh, Pero bueno, se sumó después Yo supongo que será por eso No vi la secuela, así que supongo que va a tener un papel un poquito más importante, relevante Algunas líneas más eh, Igual habló, o sea, no, no digo que le taparon la boca Pero claro, es el nuevo Vamos a ver si en la segunda Tiene un poco más de, de protagonismo el resto Bueno, la verdad que ya de entrada están todos juntos y, y cada uno con su personalidad marcada En el caso de Raymond Y de Egon Es como que ellos Creen más eh, Están como más metidos en, en todo lo paranormal Investigan Tienen más conocimientos En el caso de Peter es, El chabón está ahí A puro levante Está medio De, de regalo Yo no sé si es la interpretación... Um, sí, es la interpretación, claramente, pero... No entiendo si esa era la idea... O no... De que... Tenga tanta cara de nada... Porque realmente pasan tantas cosas que... Es como que... Ni una mueca, nada... Es como que Peter está ahí... Cara de perro... Y, y no se sorprende, nada... Pero en general... O sea... Eso lo puse también como algo negativo... En realidad por otras cuestiones... Pero en específico de ellos es como si ya hace rato estuvieran trabajando de casa fantasmas y en realidad la película empieza y nos dejan en claro que sí o sea están con eso hace un tiempito pero hace cuánto porque es como que ven a un fantasma ahí en la biblioteca y nada yo salgo corriendo pero me voy hasta china corriendo si llego a ver a esa señora ahí y ellos es como ah mira un fantasma qué hacemos le hablamos Che señora, aquí dejar de asustar a las personas Es como raro, como que nunca Termina de quedar muy claro eso Pero bueno, preguntas que nunca Obtendrán respuesta, está claro Cada uno con su personalidad, eso me gustó Mucho, que cada uno sea Bastante representativo Y eso está, está bueno Tienen su grupito de Cazan fantasma, van Y cazan varios fantasmas Tienen un muy buen Primer caso, que es posiblemente el más completo de la película, el que más nos muestran en cuanto a la captura, cómo van hasta el este lugar, todo lo que hacen, estuvo copado. Después tienen un montón de casos que no vemos y acá entra mi otro punto en cuestión. Lo voy a nombrar con los puntos negativos, ya me meto con eso. Tienen un caso más importante que es el de Siwone Weaver en el papel de Dana Barrett, que hablé de ella hace poquito con alguien. O sea, pasó de los extraterrestres a los fantasmas. Y bueno, más adelante se metió con bichos azules gigantescos de otro planeta. Algún día hablaré de Avatar. Ya dije que iba a hablar de Avatar, pero de la serie, no de la película. Voy a hablar de ambas cosas, seguramente. Bueno, ella tiene en la heladera un, un temita. Y no no se soluciona fácilmente. Y se ve envuelta en, en todo esto más adelante Es como que la dejan un poco de lado porque tienen otros casos Y es como que, che, averiguaron esto Porque tengo ahí todavía el temita en la heladera Sí, medio que, bueno, queda ahí Y resulta que en ese edificio había toda una cosita muy extraña Y se estaba preparando como un ritual, como algo Para que vengan un montón de fantasmas o una cosa así Y se vaya todo al carajo ¿Qué pasa? Pero nuestros queridos cazafantasmas salvan el día. Puntos negativos. Voy a empezar. Por lo deje, eh, como lo último que anoté, pero bueno, ya que venía pegado a lo que estaba hablando. Varios cuestionamientos. Nunca nadie se pregunta nada. O sea, es como que. Se normaliza todo en esta película. Todo. Al punto de tener a los fantasmas como una plaga es como en un momento yo no sé si es a propósito de la película como este concepto de bueno los fantasmas sí son como insectos porque en un momento justamente cuando están entrando a capturar al fantasmista de este verde que tenía mucha hambre le pregunta una persona que los ve con todo el, el overall y, y la mochilita, con las pistolas y todo eso, y le pregunta qué son, qué hacen. Y Bill Murray le dice, somos exterminadores, hay una plaga acá. Y la persona esta en cuestión les dice, ah, debe ser importante. Pero claro, es como que está todo bastante normalizado, sí, la gente dice, sí, vimos fantasmas, vimos esto, vimos lo otro, pero como bastante normal. Y algo que no me gustó en específico de esto, porque, repito, preguntas que jamás obtendrán respuesta, está claro, ok, polilla. O sea, es así, este tipo de cosas a veces no tienen respuestas y muchas veces no las necesitamos, y en este caso realmente no las necesito. O sea, se construye además toda una idea alrededor de este grupo, que está buena. O sea, ya está, para lo que nos presenta la película, nosotros sabemos que son los cazafantasmas, listo. Vimos un fantasma, después tuvieron como 300 casos, hasta que tenemos el caso final en el que aparece el malvadisco gigante. Qué lindo el malvadisco gigante hay, por favor. Estaba esperando ese momento, no les voy a mentir, estaba esperando ese momento. Pero como que no, eh, quedó medio yo no sé si ahorraron en efectos que también voy a hablar de eso pero bueno quedó ahí, quedó medio en la nada y un poco esos cuestionamientos, más allá de que no hay que hacerse muchas preguntas por ahí eh, es como que quedan ahí sueltas, es como todo muy raro nadie se pone a pensar, ya hay fantasmas hay muchos fantasmas porque se hacen famosos por muchos casos es como, bueno está todo bastante normalizado y no sé si está mal pero como que la película no nos termina de poner en, en contexto de bueno, justamente este es el contexto, sí hay muchos fantasmas como que por un lado sí, pero por otro lado la gente se sorprende y tiene como esa idea de incluso desconfiar de los cazafantasmas, de que son Estafadores y mienten Pero es como mitad y mitad no, no, no se termina de dejar en concreto la idea de Bueno, estamos entre un montón de fantasmas y listo Los efectos, ya que lo mencioné Y ya que estoy hablando tanto de los fantasmas Que son los que más sufrieron en todo este aspecto Bueno, horrible, todo Al menos los efectos en cuanto a los fantasmas Los rayos estuvieron bien La verdad, estuvieron bastante bien pero lo, Bueno, el fantasma del verde eh, estuvo también bastante bien Tuve mi problema más grande con los perros gigantes eh, Ahí sí, cuando empiezan a correr oh, Qué horrible que fue eso Y no sé hasta qué punto justificar, bueno, esta película de los 80 Hay películas de los 70 que tienen mejores efectos entonces no sé hasta qué punto eh, el tema de los efectos visuales es complicado eh, depende de muchas cosas depende de la producción que tenga esa película por ahí no es una película que en su momento haya tenido tanta producción en cuanto a ese aspecto como por ahí otras películas lo tuvieron entonces bueno depende de muchos factores por eso tampoco le quiero caer al menos Ahora en mi época, en los 2000, sé que hay aberraciones. Como es el caso del de Rey Escorpión. Que claramente la tecnología estaba como para hacer algo bastante mejor de lo que se logró en ese personaje. Y bueno, ahí sí le puedo pegar con un palacio y decir... Che, le podrían haber puesto un poco más de ganas. Acá la verdad que, bueno, no voy a caer en la de la época los efectos de la época pero bueno qué sé yo no me funcionaron voy a tirar esa frase de a mí no me funcionaron esos efectos en cuanto a los fantasmas ya voy a ir a otros efectos que sí me funcionaron bastante el personaje de Lewis Chuli Chali no sé cómo se pronunciará su apellido no me funcionó para nada o sea estuvo ahí nada más para ser poseída nada más que encima, o sea, era insoportable. No me lo bancaba. No, no entendía, en un punto de la película, no entendía qué estaba haciendo ahí ese chavo. Que cuando pasa a ser poseído por este perro gigante. Demoníaco. Ahí entendí qué hacía en la película. Pero también me seguía cuestionando. Pero podrían haber agarrado a cualquier otra persona. No a esta persona. Que además, su personaje era de tonto. O sea, no... No tenía como mucha construcción, digamos. Eh, un caso distinto es lo de Sibone Weaver, que bueno, está bien, es una actriz de renombre, todo lo que quieran, pero... Su personaje está un poquito más construido, justificado, todos los demonios salen de su heladera... Eh, bueno, eh, qué sé yo, pero el chabón este es como que no... A lo sumo podrían haber puesto el mismo personaje, pero con una actuación distinta, qué sé yo... Y otro puntazo negativo de esta película y posiblemente lo más negativo, esto me arruinó, y es la música, no la banda sonora, la música, las canciones que eligieron para ciertos momentos, no, claramente no me funcionó, eh, no sé si está mal o bien, pero a mí no me funcionó para nada. Pero para nada, no. no. Era como. tenemos un momento en el que se va todo al demonio. Porque este chabón eh, del medio ambiente dice, apaguen esta máquina que es la que tiene todos los bichos. Y los cazafandamas le dicen, no, se pasa eso, se va todo al carajo. Y el del medio ambiente le dice. Aguante pispa Y apagan la máquina y se va todo al carajo. Efectivamente. Ese momento con esa música corte Durán-Durán es muy anticlimático, ¿no? me sacó completamente podrían haber, no sé qué onda la banda sonora, porque no sé si era parte de la banda sonora o, o que, era una canción, no, no sé y hay un, algunos momentos más de ese estilo que no sé, es, es muy anticlimático la verdad no, no, no me funcionó para nada es como que en la batalla del Señor de los Anillos me pongan de fondo Muse no sé, no tengo nada en contra de Muse, al contrario, me encantan, pero no va con ese momento, claramente, no va. Entonces, por más que quede bien, épico, no, no, no va, no va. Banda sonora y, y listo. Entonces, no me funcionó. Eh, hay momentos así en la película que no me funcionaron. Pero vamos a lo positivo, porque esta película tiene cosas buenas, sí, claro que sí. Lo mencioné antes, lo mencioné varias veces y lo vuelvo a mencionar, el grupo, las actuaciones, geniales. La verdad que este grupo de, de Cazafantasmas son muy buenos, entrañables, muy queribles. Yo supongo que el odio o las malas críticas hacia el reboot del 2016 con este elenco de mujeres se debe un poco a eso, no porque sean mujeres, sino por el hecho de que sacaron al elenco original para hacer un reboot con un elenco nuevo que seguramente no funcionó. Especulo con eso porque todavía no la vi. Es como que agarren, no sé, Harry Potter ahora que se cumplieron 20 años. No sé, El Señor de los Anillos que lo mencioné recién. O sea, grupos icónicos. Bueno, Transponting. No vi ninguna. Pero tenemos al grupo original y hace poco se hizo la secuela. Imagínense que hubieran agarrado y hubieran hecho el reboot con otros actores no, o sea se entiende hay ocasiones en las que sí, bueno un reboot por ahí funciona o incluso una secuela, muchos años después como va a pasar con Afterlife que nos trae personajes vinculados con los personajes de las películas originales entonces es distinto, pero es como que meter personajes nuevos cuando ya existían personajes icónicos en el mismo rol y bueno puede ser que eso es lo que no haya funcionado con el reboot y justamente porque este grupo realmente es icónico la verdad que al menos lo entiendo y lo siento así porque es tan querido este grupo de personajes la parte buena de los efectos visuales son los efectos prácticos sinceramente así como critiqué. los efectos en los que nos mostraban a los fantasmas y todas esas cosas más Visuales en cuanto a efectos por computadora, digamos. Acá todo lo práctico. Cuando se rompe el, el suelo. Cuando explota el balcón donde estaba Sigüey Weaver. Eh, no recuerdo qué momento más. Pero casi todos así. De destrucción. Todo ese tipo de cosas. La verdad. 10 de 10. Ahí sí que. El malvavisco gigante. Yo supongo. Obviamente no agarraron un malvaisco gigante y lo pusieron en el medio de Nueva York Pero eh, está, o sea, está bien Se nota que no está hecho, digamos, como los demás fantasmas en cuanto a esos efectos y, y la verdad que todos los efectos prácticos me funcionaron muy muy bien En eso, así como critiqué lo otro, acá puntazo a favor La verdad que me gustaron muchísimo, me funcionaron muchísimo Y, y es un golazo, para la película estuvo muy muy bien que buena frase, me funcionó la historia. Tranqui, le vamos del punto A al Z. No nos complicamos. Esto también es importante. No recuerdo en qué otra película lo mencioné de este podcast, pero sé que lo mencioné. Estoy casi seguro de que lo mencioné de esto de la historia sencilla. O sea, a veces no hay que complicarse. Vamos a, a lo sencillo. No vamos a dar vueltas porque se podría haber dado vueltas en un montón de cosas y no. O sea, ahí estuvo bien y eso. Muchas veces es un punto a favor y acá es un punto a favor. Tranquilamente la película podría haber durado media hora más innecesariamente. O se podría haber aprovechado media hora más. Eso depende también. Pero en este caso estuvo todo genial. Y la canción de Ray Parker. Esa canción es... De hecho, este episodio empezó con esa canción. Y todos los episodios de Casa Fantasmas van a empezar con esa canción porque es... Un golazo. Es posiblemente de las mejores canciones de la historia del cine. Canciones. No hablo de bandas sonoras, ese tipo de cosas. No, canciones. Creo que es lo más icónico que existe. O sea, claramente. Y es genial. O sea, es genial. Además, muy ochentoso todo. Como empieza la película. Con el logo de, de Cazafantasmas y la música ahí... Me, me, me encantó. Y, y cómo termina también. O sea, idéntico a, al principio. Genial. La verdad, una canción genial. La dejaría completa al final. Voy a ver si, si la dejo completa al final. Quédense hasta el final del episodio para averiguarlo. Algo para Clara por si alguien ve mis episodios en YouTube. La música, cada vez que pongo una canción al final. O incluso la intro del principio que... ...para este episodio no es la misma de los demás episodios... ...porque es específico de Cazan Fantasma... ...pero todo lo que es música y todas esas cosas... ...en YouTube no van porque... ...si no, no me dejan subir el video... ...ni siquiera me lo demonetizan porque no cobro nada... ...porque no tengo suscriptores suficientes para eso... ...pero, o sea, ni siquiera me dejarían subir el video... ...a ese punto, así que... ...si quieren escuchar las canciones y la intro... ...en cada uno de los episodios... ...es en Spotify... ...dicho todo esto... Hasta acá esta reseña de Ghostbusters de 1984, porque tenemos la de 2016 que tiene el mismo nombre, por eso la aclaración. Que igualmente creo que tiene otro nombre, ya cuando hable de esa película voy a entrar un poco más en detalle. Pero por ahora esta es la película de Los Casos Fantasmas original de 1984. Me estaba olvidando de un par de detalles antes de irme. El auto, icónico, el auto... Es posiblemente el automóvil más icónico. No, me la voy a jugar. Me la juego. El mejor automóvil de, de la historia de, del cine. De la cultura pop en general. La cultura pop es el más icónico. Más que el Batimóvil. Y me la rejuego. Yo amo a Batman, pero mucho más. Mucho más que el DeLorean. Más que la máquina del misterio de Scooby-Doo. Lo que se le venga a la mente. Este auto es icónico y es hermoso, o sea realmente es hermoso, me encanta eh, y el malvavisco gigante que lo amo lo amo, además en el tráiler de la nueva película de Afterlife, vi los malvaviscos chiquitos, ese momento con Paul Rudd descubriendo los malvaviscos chiquitos creo que eso me compró completamente, yo dije eh, necesito de esta película por eso Por ahí es un momento en la película de dos minutos y después no aparecen más pero no importa Quiero ver eso, y el malvavisco gigante y es hermoso, necesito un peluche gigante de ese malvavisco que lo amo, la verdad que lo amo. También icónico, o sea, todo en esta película, el logo, el logo es genial, todo en esta película es icónico y bueno. Es claro que muchas cosas en esta película superan a la película misma, no sé si está bien o está mal, pero es lo que pasa con Ghostbusters. Mi calificación es de 7,5 sobre 10.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 Me pueden seguir en Letterboxd, donde pueden ver varias de mis reseñas y muchas listas que hago. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.